Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Elvis y yo queremos felicitaros las navidades ¿Verdad Elvis? Claro ¡Feliz Navidad! Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal Así que ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! Bueno amigos, aquí estamos Terry y yo Para felicitaros el año nuevo. Mirad qué elegante está para veros a todos vosotros. Así que nada. Feliz año 2020, ¿verdad? Feliz año. ¡Feliz año! Adiós.